Hoy te voy a enseñar cómo eliminar las energías de baja vibración que hay en tu hogar. Si tú no haces una limpieza adecuada en tu hogar, esta se llenará de polvo, suciedad, basura y dichos de todo tipo. Lo mismo pasa a nivel energético. Cuando en una habitación las parejas discuten mucho, cuando hay una persona con depresión y vive mucho tiempo en esa habitación, una persona depresiva carga su entorno con esta depresión a nivel energético o una persona con una enfermedad grave y la forma como lo haremos será la siguiente tomarás un pocillo de vidrio ojalá transparente le echarás tres puñados de sal 1 2 y 3 luego le agregarás un vaso de agua Y dejarás el pocillo con agua con sal en la habitación que sientas que está más contaminada. Lo dejarás toda la noche y en la mañana a primera hora, esta sal con esta agua la botarás en la taza del baño. Llenarás el pocillo con agua con sal y lo dejarás otro día hasta que las energías empiecen a descargarse a través de la sal. Si el pocillo con agua con sal amanece lleno de burbujas, Rebalzado o con un color café o un color extraño es porque ya está descargando las energías de baja vibración. Ya en el tercer día notarás la diferencia. Escríbeme en los comentarios cómo te fue.